Podés llamar al 145, Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Por mail en forma anónima en oficinarrescate.gov.ar Denuncias protec@mpf.gov.ar Protec Monitoreo oferta sexual, arroba, jus, punto, gov, punto, ar. Podés hacer la denuncia en forma anónima las 24 horas en todo el país. También pueden recurrir personalmente a las oficinas de fiscalía de todo el país y o en cualquier comisaría.